¿Qué tal? En este video vamos a analizar de manera gráfica y conceptual los sistemas de ecuaciones mixtos que contienen dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a empezar analizando los sistemas de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las ecuaciones lineales tienen la forma general ax más by más c igual a 0, donde a, b y c son números reales. Pongamos por ejemplo una ecuación, en este caso 2x menos 2y más 3 igual a 0. Esta sería su gráfica. Veamos qué pasa con la gráfica cuando manipulamos los coeficientes a, b y el término independiente c. Al cambiar el valor de a, observa que tengo un giro respecto a este punto en el eje y, este punto de aquí. Al manipular el coeficiente b, ahora gira en torno a un punto sobre el eje x, el punto de acá y al manipular el coeficiente c, lo que pasa con la recta es que se desplaza, cambian ambas intersecciones. Ahora vamos a agregar otra ecuación para que ahora sí tengamos el sistema de ecuaciones lineales. Vamos a tener la ecuación 2x-2y menos más 3 igual a 0, donde esta es la gráfica. Sabemos que este sistema es consistente o es compatible determinado porque las rectas se cruzan en un punto, en este caso el punto A. Cuando un sistema de ecuaciones lineales 2x2 es compatible, únicamente va a tener una sola solución, porque dos rectas se van a poder cruzar de manera determinada únicamente en un punto. Sabemos que el sistema puede ser compatible indeterminado si estas dos rectas están una encima de otra, y eso solamente puede ocurrir si estas dos ecuaciones en forma general son idénticas. Si las dos rectas son paralelas, entonces el sistema es incompatible, no hay intersección y por lo tanto no hay solución del sistema. Vamos a cambiar ahora los términos independientes para que sean idénticos y entonces solo tenemos una sola recta, o sea, todos estos puntos son solución del sistema, pues porque claro, son las mismas ecuaciones. No interesan mucho los sistemas incompatibles o los sistemas compatibles indeterminados, interesan más los sistemas que son compatibles determinados, porque buscamos precisamente el punto de intersección que corresponde a la solución del sistema, y en este caso los sistemas de ecuaciones lineales 2x2 que son consistentes, solo van a tener una intersección. Los sistemas de ecuaciones mixtos no solamente tienen ecuaciones lineales, sino que también tienen ecuaciones cuadráticas. Cuando resolvamos analíticamente un sistema de ecuaciones mixtos, resulta importante saber cuántas soluciones vamos a encontrar. Por eso resulta útil analizar las gráficas que puede tener una ecuación de segundo grado. Bien, primero vamos a entender que la forma general de una ecuación de segundo grado es esta que vemos por aquí ax al cuadrado más by al cuadrado más cxy más de x, más ey, más f igual a 0. Estos tres primeros términos son términos cuadráticos. Un término recibe su grado por la suma de los exponentes de las literales que lo componen. Recordemos que a, b, c, d, e y f son coeficientes reales, entonces no las tomamos como literales. La x al cuadrado es una literal con exponente 2, y al cuadrado literal con exponente 2, x y y son literales con exponente 1, pero al sumarlas sus exponentes resultan en 2, dx y ey son términos lineales porque los exponentes suman 1 y f es el término independiente. Cuando tenemos una ecuación cuadrática con una incógnita, solemos decir que su forma general es al cuadrado más bx más c igual a 0, porque son los elementos que la componen, término cuadrático respecto a x, Término lineal respecto a X y término independiente, porque solamente estamos hablando de una única incógnita. O sea, estamos ignorando por aquí las partes que contienen a Y. Recuerda que no hay que guiarnos tanto por las letras que se utilizan, sino por su significado. En este caso, pues cumplen el rol de coeficientes. No importa que aquí diga B y aquí arribita era la B acompañando a la Y al cuadrado. Bien. Vamos a comenzar a analizar las diferentes gráficas que se van a generar con una ecuación de segundo grado. Tengo por aquí de ejemplo 2x al cuadrado más 0y al cuadrado más 0xy más 3x más 1y menos 4 igual a 0. Tengo dos incógnitas, x y y, pero solamente la x se encuentra al cuadrado. Veamos la gráfica. La gráfica de este tipo de ecuaciones es una parábola. La gráfica de esta ecuación donde solamente x está elevado al cuadrado es una parábola, específicamente una parábola vertical. Esta es una parábola negativa porque se abre hacia abajo. Si cambiamos el coeficiente de la x al cuadrado, entonces puedo invertir la parábola y ahora se convierte en una parábola positiva pero sigue siendo vertical. Voy a dejarlo en 0, si es en 0 obviamente tengo una ecuación lineal, ¿Por qué? Pues porque no tengo ni un término cuadrático. Si ahora no tengo x al cuadrado, sino y al cuadrado, lo que voy a observar es una parábola horizontal, que igual puede ser positiva si se abre hacia la derecha, o negativa si se abre hacia la izquierda. Bien, ya analizamos que tenemos parábolas verticales o parábolas horizontales, positivas o negativas. Ahora veamos qué pasa si estos dos de manera simultánea son distintos de 0, voy a tener el valor de a y voy a tener el valor de b. Aquí puede ocurrir que estos dos valores sean idénticos, si estos dos valores son idénticos entonces voy a tener una circunferencia, si los valores son diferentes voy a tener una elipse, en este caso es una elipse vertical, y en este otro una elipse horizontal. Si le agrego el parámetro xy, veamos qué ocurre. Lo que voy a tener es una elipse oblicua, pero sigue siendo una elipse. Aquí usamos los signos positivos. Si hacemos que x al cuadrado o que y al cuadrado tengan un coeficiente negativo, lo que vamos a observar es una hipérbola. Vamos a quitar xy para ver qué es lo que ocurre. Aquí tenemos una hipérbola horizontal. Vamos a invertir los signos. Vamos a dejar que x al cuadrado sea positiva y que y al cuadrado sea negativa. Y ahora tenemos una hipérbola vertical. Veamos qué pasa si no está x al cuadrado y no está y al cuadrado y solo está xy. De igual forma vemos que tenemos hipérbolas. A manera de resumen, vamos a tener que las ecuaciones de segundo grado pueden generarnos una circunferencia, vamos a imaginarnos que esto es una circunferencia perfecta, una elipse vertical, una elipse horizontal, una parábola vertical positiva, una parábola vertical negativa, una parábola horizontal negativa, una parábola horizontal positiva o bien hipérbolas. Y pues estas a la vez pueden tomar formas oblicuas, excepto la circunferencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Porque de la forma de estas gráficas va a depender la cantidad de intersecciones. Por ejemplo, si tengo dos ecuaciones que construyen elipses, puede ser que estas elipses se crucen de esta forma y entonces como máximo voy a tener cuatro soluciones reales, cuatro pares ordenados reales. Cuando son dos parábolas, lo máximo que voy a tener como resultado serán dos puntos o dos pares ordenados, pero en todos los casos solamente podría tener un solo resultado. Por ejemplo, si tengo una circunferencia con una elipse, podrían tener un punto de intersección que sean tangentes y que solo se crucen en un punto, ese punto de tangencia. Por lo tanto, mientras en las ecuaciones lineales solo tengo como máximo un punto de intersección, en las ecuaciones de segundo grado voy a tener como máximo cuatro puntos de intersección, ignorando los casos donde las ecuaciones son idénticas y voy a tener soluciones infinitas. Asimismo, un sistema mixto puede contener una ecuación de segundo grado y una de primer grado. Por ejemplo si tenemos una circunferencia y una línea recta podríamos tener dos soluciones reales o bien una única solución que sería por aquí el punto de tangencia. Hay que tomar en cuenta esto cuando resolvemos las ecuaciones y no creer que siempre vamos a tener una única solución como lo hacíamos en los sistemas de ecuaciones lineales. Es todo por esta parte conceptual, espero que hayas comprendido la parte de las intersecciones y a continuación vamos a resolver algunos ejemplos de manera analítica.